en Londres, eh, mañana empieza el Campeonato del Mundo de ajedrez y los aspirantes o los jugadores serán Magnus Carlsen y Fabiano Caruana estamos al frente del sitio donde se realizará el evento que es el Central School of Art and Craft aquí en Londres y bueno ahora mismo se está realizando la el press conference, o sea, la ceremonia inicial con los jugadores y, la, y los periodistas y bueno eh, quiero enseñar un poquito el sitio donde se va a realizar o en los alrededores está justamente al frente del hotel Hallborn eh, que tiene el mismo nombre de la estación que está cerca también de tren y bueno es un sitio bastante bonito y bueno hoy por el momento no podemos entrar porque hoy solo dejan acceder a, a la prensa y bueno como dato curioso eh, hemos visto ahora por una ventana que está por aquí cerca eh, a Leoncho que está ahí dentro, eh, supongo que haciendo sus labores de, de periodista y bueno, eh, también podemos ver que han decorado han, han ambientado muy bien el edificio por fuera con temática del, del, del mundial aquí tenemos una bonita figura detrás ahora aquí tenemos la entrada B la entrada big y bueno aquí detrás un bonito um, mensaje un de King que será el próximo campeón. de 2018 se dará inicio al match por el campeonato del mundo de ajedrez. En esta edición eh, nuestro actual campeón del mundo Magnus Carlsen, el noruego Magnus Carlsen, defenderá su título con el contra el retador el estadounidense Fabiano Caruana. Este match se realizará entre los días 8 y 29 de noviembre y el lugar que acogerá este magnífico evento será este espectacular edificio que tengo aquí detrás ubicado en el corazón de londres que es un edificio llamado The College que está muy cerca a la estación Holborn ahora quiero hablar un poquito sobre los protagonistas de este evento y como he comentado antes por un lado tenemos al actual campeón del mundo Magnus Carlsen Magnus tiene 27 años de edad, eh, obtuvo el título de gran maestro de ajedrez a la corta edad de 14 años en el año 2004 y actualmente Magnus ocupa el puesto número uno en el ranking mundial, es decir, en la clasificación de la Federación Internacional de Ajedrez Magnus ocupa el primer puesto y actualmente eh, tiene un elo de 2.835 puntos. Eh, cabe resaltar que Magnus ha ganado los últimos tres campeonatos del mundo. En el año 2013 eh, fue la primera vez que ganó el campeonato del mundo. Eh, en este caso él era el retador y ganó el campeonato del mundo contra Anand, el indio Anand. Posteriormente en el año 2014 volvió a revalidar su título, nuevamente contra NAN, pero en este caso él era el, el defensor del título y en el último campeonato del mundo que se realizó en el año 2016 en Estados Unidos, revalidó su título contra el soviético eh, Sergei Karyakin. La verdad tuve la oportunidad de seguir este match y fue súper emocionante, fue muy difícil para los dos jugadores ya que se decidió en los últimos desempates posibles, o sea que fue un match muy tenso, muy tenso. Y ahora voy a comentar un poquito el otro protagonista de este evento que vamos a empezar hoy, que es el retador de este año, eh, Fabiano Caruana. Eh, Fabiano tiene 26 años de edad, es estadounidense, pero tiene raíces italianas, por eso tiene estas dos nacionalidades, estadounidense e italiana Fabiano eh, también obtuvo el título de gran maestro a muy corta edad, también creo que sobre los 14 años, y actualmente eh, Fabiano ocupa el puesto número 2 del ranking mundial, es decir, de la Federación Internacional de Ajedrez eh, ocupa el número 2 y eh, actualmente tiene un elo de 2.832 es decir, solo tres puntitos de diferencia en referencia al elo de Magnus. Y bueno, eh, otra cosa relevante de, de este match es que eh, hay que recordar que los Estados Unidos, la última vez que ganó el campeonato del mundo, ocurrió casi hace 50 años. Esto pasó cuando el estadounidense Bobby Fischer ganó a... Boris Spassky en el año 1975 el Max por el campeonato del mundo y bueno esto hace esta situación de que hayan pasado tantos años y que Estados Unidos no ha conseguido este este preciado título hace que tenga una especial relevancia este campeonato de este año porque realmente tenemos aquí nuevamente a un estadounidense. Eh, luchando por este título. Y bueno, por el momento esto es todo lo que puedo comentar. Now that at least the F file is open, got maybe, maybe the F file. F file is thinking about taking on Oh, just giving up an exchange. Yeah, just, just to position. just to change the nature of. Okay, To f1 and possibly bishop h6. I'm repeating it to our online audience. Apologies for our live audience for having to listen to it twice, but we don't have a microphone here in the audience, unfortunately. What do you think about Mr. Schultz's suggestion? Well, actually, yeah. I think, it's challenging yeah. you all the time. And I think uh, Nigel <laughs> has a uh, bigger experience in this kind of position as he was playing it uh, himself, I think, quite a few so times. Much. Not so much. And, uh, well, still, of course, Win D2 is, is a very logical uh, uh, but I'm, I'm not sure it gives uh, so much extra for white. Let's say, black can go either 95 or seven first, I'm sure, uh, okay, so I to make sure both yep. Both are uh, possible. Let's say black is just playing 37 to keep option to cast for both sides. White is like continued, uh, maybe I think. Rook f1. But actually, after rook f1, is uh, long castle even more tempting to, uh, to go after the rookies move from a1. -hmm. And also possible, I think, knight uh, d 5 from black side, but. Uh, Yeah, the question is why to rush uh, into the still move. Oh, and the moment I announced it H6 has ah. been played by Microsoft, and I shall mention it more often that they don't make a move and then we might see something on the board. H6, what do you think of that move Well, it's unexpected, but uh, very interesting. Well, maybe Black wants to go to h7 with his knight and castle so short. First, I have to discover myself what is uh, really the main point. Uh, g5, knight g6. Mm -hmm. Yeah, that's also kind of an interesting idea. F8, whether, uh, what will What's be the importance there? Uh, whether he wants to reach uh, all the way to e5 or uh, which direction? Aquí es la cafetería del torneo. Aquí tenemos personas saludándonos. Aquí está la entrada del torneo, el control de acceso. Y aquí es la sala donde te dan la, la maniquita esta para poder acceder a la sala de juego aquí es donde entras nada más entrar al, al, al, al evento te encuentras con esta sala para las personas jugar y analizar partidas y también hay televisores donde se puede ver la retransmisión de los comentarios de Judy Polgar. Aquí es una sala donde venden cosas: camisas y recuerdos del torneo. Gracias por la pregunta. ¿Alguna otra pregunta sobre el game hoy o el match? O una pregunta de la señora Polgar. ¿Qué piensas Yes, A5 is uh, what you're It's is going it to be around 130. Move 130. It, it's going it no to happen. It's coming. It's going to happen in the next 10, 20 moves. <laughs> Some progress. <laughs> Magnus has to play it, of just course. Just hang on and stay yeah. until. But a good be question. That, that's the way to do something here. But he's just shuffling around, going back and forth. There's a psychological battle, making Fabiano think and think more. And then he will push A5. <laughs> it's only move hundred <laughs> two. Any other questions? So, first game in this world chess championship uh, was drawn, as I'm sure, after 115 moves. It was, uh, uh, it was all kind of catching our breath after a really an exhilarating and exhausting first day. Um, I don't want to keep the players too long, but we'll course they'll have game tomorrow. Um, so I'm just going to throw it open straight away to your, to your questions. No questions. We're <laughs> <laughs> calling. Okay. Should, should we get a mic? Anybody else? No. Do we have a mic? No mic. Okay, we're okay. to? Okay, well first off, uh, just hats off to you guys for a little really bit exciting first game. Uh, to the extent that the world is watching, which is one of the Taihans, they got a great go to show today. Um, my question for you, which is for both, first uh, from the start of the game, uh, Woody Harrelson knocked over the King of Fabiano, which looked deliberate and in fact later he explained that it was a pre-planned joke. I was wondering just if that was clear to both of you in the moment, that was a joke, and what you thought about it in the moment. Fabiano, uh, do you want to take that first? No, I, I thought it was nice Okay. <laughs> I mean, I completely forgot about it So okay, the, the moment passed. No, no big deal. Okay. Uh, any, any more questions? Yeah, Mike. There's no microphone. Yeah, yet. Mike. Mike, go ahead. <laughs> a question for either player. Uh, this game, to me, resembled a little bit of your last classical game in St. Louis, where Magnus had the advantage and was pushing but could not convert the win. Did either of you think about that at all in the middle of your game? Any similarities to the last classical game that you played? My question? No, I think it was rather more similar to the one we had in, in console, I mean, the ranked title, uh, which, incidentally, was also a I mean. um, So, yeah. I mean, the story is still a bit the same, but... Uh, As well, and I'm not converting as as I Fabiano, uh, how was the game for you? I mean, were you, was was this game a bit different for you? I mean, in the sense, obviously, your first World Championship game, were you free of the nerves at all? Or how how, how, how, did, how did you feel today? Yeah, of course, there, there are some nerves. Mainly at the start, I mean, you know, with all the, the photographers and everything, it's, it's a different experience. Yeah. Um, which I quickly settled into it, um, into the game. Uh, unfortunately, my play wasn't very, uh, very good to um, but it was, it was uh, fortunate so. Okay, uh, a question for both of you. Were you expecting such an open game, um, so, so early, Uh, I mean, not necessarily, uh, but I think uh, from from the opening and everything, it <coughs> became clear pretty pretty early that it was going to be double double-edged, and I think we're both kind of uh, kind of aiming for it at, at some point. Uh, so I, I was pretty pretty happy with that, to be honest, but, uh, I liked my position. I felt that I had I the better of it or okay. uh, Any more questions? Yeah. Yes. Yeah. Do, you want, do you want to take the mic this time? Thanks. Uh, chess experts home in Norway to Magnus uh, said that you're another guy now than two weeks ago. Uh, do you feel that you're playing like another guy then in the European Cup? <laughs> well, I mean... Uh, it's a bit early to, to draw conclusions, but... Uh, Yeah, I, mean, I, I feel that up to a certain point it was very promising today, and my my head was uh, was uh, working well. But obviously the conclusion of the game shows that I I still have uh, things to to work on. But yeah, I mean overall uh, overall it's it's encouraging and uh, uh, better than than I've played recently. Any more questions? <laughs> Estamos en el Museo Británico. Vamos a acceder ahora mismo a las instalaciones. ¡Qué guay! Es para dar la vuelta y se me va metiendo en el camino. No sé si se puede Ah, oh, mira el faraón Esta es la piedra, ¿no?